Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Sonic the Hedgehog 2 o también conocida como Sonic 2, secuela de aquella primera película de 2020 de la que hablé en el episodio anterior en el podcast la verdad es una película que me gustó, pero hasta ahí hay cosas que no me gustaron de esta secuela que tampoco, a ver, la hacen una mala película en comparación a la primera, la de 2020, la verdad que es como que tengo conflicto con eso porque en algunas cosas esta secuela está un poco mejor pero hay otras en las que termina estando por debajo de la primera y algo de eso había comentado en el episodio anterior sobre el tema de los chistes, el humor en general de estas películas y hacia qué público va apuntado todo esto y creo que en esta secuela se nota mucho más y ojalá, ojalá que para la tercera sepan equilibrar un poco mejor eso porque si no, eh, va a quedar algo raro, digamos, pero la verdad, en líneas generales, la disfruté, la verdad, me gustó, por ahí tengo más cosas negativas para destacar, a diferencia de la primera, pero no es que sea peor que la primera, la verdad que es una muy buena secuela, se mantiene, digamos, en el nivel de lo que, era la primera y de lo que viene siendo este universo, está bien, son dos películas hasta ahora pero ya hay confirmado un spin-off para una serie de Knuckles, personaje que aparece en esta película y bueno, no quiero entrar en spoilers, pero es bastante obvio que vamos a tener una tercera película ya se sabía, desde que salió la primera, apenas le fue bien, era obvio que íbamos a tener más películas y más cosas Dentro de este universo que se está armando, así que por eso lo trato como un universo. Y eso es algo que realmente me está gustando de lo que están haciendo con Sonic. Porque como mencioné en mi reseña escrita, que como siempre les menciono cuando hay una reseña en mi Instagram. Les dejo el enlace abajo en la descripción, así que pueden ir a leerla. Como mencioné ahí, creo que Sonic está logrando hacer un universo compartido aceptable. Por lo pronto, aceptable. Después de que muchos quisieron copiar esto de Marvel, ¿no? Y de que no funcionaba en algunos casos, incluso cancelando todo un universo entero. O sea, no sé, me acuerdo de Universal con sus monstruos, sacando la película de la momia, después de eso, anunciando que iba a haber más películas y después cancelando todo porque con la momia les fue horripilante. Y bueno. Hay muchos, muchos ejemplos, por ahí el más conocido es el de DC, eh, pero muchos han querido hacer esto de un universo entre series, películas, o solamente películas, o solamente series, pero que por distintas cuestiones no ha funcionado. Y yo creo que Sonic lo está llevando bastante bien. Yo creo que el gran acierto fue en la primera película no tirar... Todo por la ventana, no Jugar todas las cartas Porque tranquilamente nos podrían haber presentado Otro de los personajes conocidos Del universo de Sonic Pero solamente se quedaron con Sonic Y con el villano clásico Robotnik, Eggman No nos mostraron a Tails, no nos mostraron a Amy Rose No nos mostraron a Shadow, no nos mostraron a Knuckles Rogue, Blaze No sé, hay un montón Y la verdad que ahí estuvieron bien Estuvieron bien porque generalmente Lo que lleva a que muchos de los universos que se intentan crear fracasen es tirar todo de golpe. O sea, meter ya de una todos los personajes, Todo junto, vamos, total. Y no es así. Hay que construir bien. Más allá de que, a ver, probablemente se estarán preguntando. Pero esto es una película para nenes. O sea, no tiene que ser tampoco tan rebuscado y tan armado, y... pero tiene que estar bien hecho, o sea, más allá de para quien vaya dirigido, que tampoco es una película para nenes, pero tiene que estar bien hecho, o sea, todo lo que sea bien, va a salir bien, siempre, si ya de entrada se hace sin ganas, sin entendimiento de los personajes y sin saber lo básico por ahí de un universo, del que se quiere hacer una adaptación En este caso del universo de Sonic Y bueno, va a salir mal Yo creo que acá se manejaron muy bien Repito, en la primera película Una historia Tranqui Que por ahí no se metía tanto en el universo de Sonic Nos mostraba a Sonic, listo Ahora en la secuela sí ya con un par de personajes Más Dentro de lo que es el universo De Sonic Además de aspectos que van a lo largo de esta mitología. Como son, por ejemplo, las Esmeraldas del Caos. Así que... Nada. Eh, yo creo que bastante bien están armando este universo. Tengo ganas de ver la serie de Knuckles. La verdad que no sé qué van a hacer. Pero quiero ver. Es un personaje que me gustó mucho en la película. Me gustó mucho la interpretación de Idris Elba. Es muy buena. Es muy buena. Sentí un poco por ahí estereotipado esto de el guerrero de la tribu que no sabe de costumbres al lugar nuevo al que va y entonces es como que habla todo así, y, oh que es un helado, oh quiero ese manjar de los dioses eh, eso que siempre pasa en este tipo de personajes se me hizo un poco chocante pero detallito, ni siquiera lo tendría como algo negativo eh, pero bueno, va a tener una serie en Paramount Plus entre esto y el regreso de los simuladores la verdad que estoy por contratar <ríe> Paramount Plus pero bueno vamos a ver qué, qué, qué hacen, ver, realmente eh, no conozco demasiado del universo Sonic, no la voy a caretear me jugué de principio a fin el primer videojuego vi un poco la serie pero hasta ahí, la verdad, algunos personajes los conocía por eso pero no mucho más, por averiguar un poco en internet, como hago siempre con las cosas que no sé y me interesan pero no mucho más, no mucho más y en la función de estreno de esta película me quedó bastante claro que no sabía mucho porque bueno, ya les voy a contar lo que me pasó se nota que es un universo bastante rico y que tiene muchas cosas y que, repito, lo han administrado muy bien. En dos películas no hemos visto mucho, realmente. Recién en esta segunda película empezaban a jugar todas esas cartas que, que tenían, pero todavía quedan más. Y, y eso me gusta, me, me gusta que estén administrando bien, que no se estén dejando llevar por Bueno, vamos a hacer una película para entretener y listo, y vamos a contar la plata hasta cansarnos Hasta que no nos den mal los dedos de tanto contar los billetes que nos va a dejar esta película Vamos a meter a todos los personajes, todos los personajes, todos los colores, todo merchandising to No, no, se controlaron, ya desde la primera, ahora en la segunda también, tranqui, bien me parece que están haciendo un muy buen laburo, independientemente de que les pueda gustar más o menos eh, Sonic y Sonic 2. Eh, a mí me gustaron, sé que hay gente que no es muy fanática de estas películas. Pero bueno, no se puede negar que están haciendo bien las cosas. Que están haciendo bien las cosas y eso en un momento del cine en el que en este tipo de películas más pesadas, más tanques, en donde tenemos muchos remakes y reboots y todas esas cosas. Generalmente, no todo, pero generalmente la mayoría de estas películas salen mal por algo. Que salga bien eh, con Sonic, que es uno de los personajes más populares que existen en la cultura popular, la verdad que me alegra y me pone muy contento. Y es una película que, les repito, la disfruté mucho. Ya la vi dos veces y la verdad que la segunda me gustó un poquito más que la primera. Eh, también llevó su parte negativa eh, de que hubo varios chistes de los que no me reí. Ya voy a entrar en ese tema. Eh, pero en general es una película bastante disfrutable. Que, bueno, si les gustó la primera les va a gustar esta segunda película. Así que, bueno, vayan a verla al cine si quieren. No sé si es de esas películas saben que cuando recomiendo generalmente soy muy eufórico en recomendar vayan a ver esta película al cine tienen que ver esta película en el cine hasta he recomendado en específico algunos cines que tienen buenas pantallas acá en Buenos Aires al menos pero yo no sé si esta película es para ir a ver el cine yo esperaría si no son tan fanáticos pero tienen ganas de verla pero tampoco se mueren por verla ya esperaría a que esté por ahí o a que esté en Paramount Plus eh, al menos para Plaza de Estados Unidos eh, Que ya cuando está ahí la van a poder encontrar por cualquier lado Porque así es la piratería Pero bueno eh, No es una película por la que les diría Vayan, vayan al IMAX Que no sé si están en el IMAX Pero no les diría eso Aunque sí, es disfrutable La verdad que vale la pena Vale la pena eh, verla eh, Pero bueno, queda en su decisión eso Yo la verdad que la disfruté Me gustó, la pasé bien y ya voy a hablar del elefante en la habitación. <risa> que la verdad. Uff, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo cliffhanger. Qué. Qué buena escena post-créditos. Estoy al borde. Al límite con el spoiler. Todavía no dije nada, eh. No dije nada. Pero. Igual también, a ver. Venir de la escena post-créditos. Las escenas post créditos. De Morbius. Ah, esto... No. Esto es... Oscar. O sea, el Oscar de las escenas post-créditos, la verdad. Che, qué buena idea, ¿no? Un premio a escenas post-créditos. Uy, se... Me encantó, lo voy a anotar. Lo voy a anotar ahora porque... Para los premios de la función para fin de año... Que si escucharon el episodio de Batman... Habrán notado que... Tenía en mente incluir algunas categorías por algunas cosas que pasaron en la película de The Batman y la verdad que una categoría para las escenas poscritos porque además no es algo que ya esté utilizando solamente Marvel es algo que se está utilizando en otras películas así que puede andar, puede andar se me ocurrieron otras categorías para sumar a los premios después de ver Sonic así que bueno eso durante el año lo voy a ir agregando pero bueno antes de cometer un gran error y meterme en spoilers porque estoy ahí cerquita bueno antes de meterme con todos los detalles, lo último para comentar sin spoilers. De nuevo la disfruté, me gustó mucho, es una aceptable secuela. La verdad que está muy bien, está a la altura de la primera. Para algunos, un poquito mejor, para algunos me meto en ese grupo. No tanto, pero yo no sé si estoy tanto en ese grupo, yo creo que se mantiene. Lo que pasa es que la primera tenía a favor esto de ser la primera, de ser la adaptación de Sonic al cine y esta ya era como la secuela ya tenés la primera y ya te estás midiendo con lo que pasó en la primera, no estás de cero entonces corre un poco en desventaja digamos con eso, pero bueno yo creo que está al nivel de lo que fue la primera película que fue un éxito en muchos aspectos y que la verdad que fue entretenida y bueno ahora sí hasta acá mi reseña sin spoilers, me voy a meter con spoilers de Sonic 2 si no la vieron, vayan a verla. Si no la quieren ir a ver al cine o si van a seguir al pie del cañón, mi recomendación de que por ahí no es tan necesaria verla al cine y quieren esperar a verla en su casa, bueno, esperarán hasta ese momento. Si ya la vieron, se pueden quedar. Si no se quieren comer spoilers, bueno, esto sigue bajo su propia decisión. Ya saben cómo es. La advertencia está hecha. ¿De qué va la película? Nos quedamos un poco en lo que fue la primera. No arranca directamente... Después de lo que pasó en el final de la primera, un poco sí, mitad y mitad, más o menos Arrancamos con el momento en el que vemos a Robotnik, al Dr. Eggman En este planeta de los hongos gigantes en donde terminó después de que Sonic lo derrotara Lo vemos completamente loco, más de lo que ya estaba Obviamente está en un lugar en el que si no te volvés loco tenés suerte, ¿no? Porque quedó perdido ahí lleno de hongos. Ya para empezar, tenemos eh, este divertido momento en el que vemos cómo ya con los pocos recursos de ese lugar se hace un montón de cosas increíbles. Eh, esta referencia a el personaje de Wilson, del náufrago, con la roca. Acá las referencias, yo siento que, no lo puse como algo negativo, pero, o sea, estuvieron bien, pero como que demasiado, ya en un momento era, bueno, ya está, a todos nos gustan las referencias de lo que sea, no solamente del mismo universo, sino de lo que sea de otro universo, de cualquier cosa, pero acá es como que son muchas. Te divierten algunas, te gustan algunas, pero ya otras es como que demasiado, ya es mucho, mucho. Y mmm, varias de esas son publicidades descaradas. Ya en la primera algo parecido había pasado, pero acá también es como que tenemos primer plano de las famosas galletitas. Eh, bueno, hay una que no sé si contaría como publicidad, pero bueno, nada, las referencias yo creo que abundaron bastante, cuestión que Ekman está en este planeta perdido y elabora todo un plan para que alguien vaya a ese planeta a buscarlo, llegan unas personas, acá es donde yo quedé un poco desconcertado, bueno, al menos no entendí, porque supuestamente los que llegan son Equindas, que los vimos en la primera película, atacando a Longclaw ¿Qué pasa? Tienen un aspecto distinto, o sea, no tienen el aspecto de Knuckles Que es el aspecto que vimos de los equindas de la primera película Tienen como un aspecto más humano Y eso me quedó como que no lo entendí ¿Por qué tienen ese aspecto? Eh, no sé si es así Originalmente que hay algunos que son más humanos y otros que son más parecidos a Knuckles... ...después, más adelante, eh, es cierto que se aclara que Knuckles es el último equinda que queda... ...pero ¿qué son esos seres? Entonces, o sea, no son equindas que, que son... ...ni idea, pero bueno, están ahí, caen en la trampa de Eggman, cuando Eggman los derrota... ...parece que se va corriendo derechito a la libertad, a ese anillo que lo iba a llevar a otro lado, pero se cruza con Knuckles. Qué buena aparición la de Knuckles. Hay que decirlo. Esta película tiene muchos buenos momentos, muchas buenas escenas que podrían estar tranquilamente nominadas compitiendo con la aparición del Batimóvil de Batinson y este es uno. Es una aparición increíble. Knuckles ya impone presencia en ese preciso instante, y algo que me gustó mucho es que esta escena ya la habíamos visto en los trailers. Para la gente que ve trailers, como yo, hay gente que no ve, yo los veo. Y a veces, cuando pasa eso de que bueno, algo que ya vimos en avances, lo vemos en la película y por ahí oh, bueno, ya lo vi, no te emociona tanto, es que la verdad que, o sea, me saco el sombrero porque con la banda sonora y con todo el momento. Quedó genial, la verdad que... Maravillosa aparición de Knuckles. Y al encontrarse con Eggman... Ve que él tiene todavía el pelito de Sonic desde la primera película. Entonces Knuckles cuando lo ve le pregunta... ¿Dónde lo consigo? Y... Eggman, Robotnik, ningún boludo, vivo, rápido... Le dice que es de un erizo de un lugar... Llamado Planeta Tierra y que con gusto lo va a guiar hasta allá y obviamente hacen una alianza y van a la tierra de ahí pasamos a sonic haciendo de batman básicamente intentando ser un héroe y salvando a las personas eh, algo que no va muy bien pero como anillo justamente al dedo le cae esta oportunidad de tener que salvar verdaderamente al mundo porque con la llegada de knuckles nos enteramos que está la esmeralda suprema en el planeta Tierra. qué es esta esmeralda que tiene dentro todas las esmeraldas del caos. Y bueno, es lo que buscaba Knuckles. Buscaba recuperar esta esmeralda porque más adelante se nos revela que pertenecía a los Equinda y la tribu de los búhos, digamos, de Longclaw. Pensaba que... Alguien no podía tener tanto poder y que podía ser utilizado para el mal, además, entonces decidieron robarla y ocultarla. El lugar que eligieron para ocultarla fue la tierra, entonces nos enteramos que está en la tierra. Cuando Robocni se entera de que esta fuente de poder impresionante está acá, obviamente se interesa en seguir con Knuckles para poder llegar hasta la esmeralda. Knuckles simplemente porque quiere recuperar lo que le pertenece por derecho de alguna manera a su tribu y al ser el último quiere honrar eso como el buen guerrero que es y la quiere buscar y en el medio tenemos a Sonic que obviamente no quiere que llegue a manos de Robotnik para que no destruya todo y a Taze que lo acompaña a Sonic que llegó a la tierra para advertirle a Sonic que Knuckles lo estaba buscando eh, Esa es la escena post créditos De hecho en un momento Es, es la escena post créditos Directamente metida en la película Cuando Tails llega y Lo va a buscar a Sonic hasta la casa Hasta este momento Yo pensaba Incluso Después de haber visto la película Que Tails Era, digamos, mujer o sea que era femenina. Era la Tails. No, es el Tails. No sé por qué tenía esa confusión. Digamos, pensaba que era un personaje femenino y no masculino. Pero bueno, es masculino al final. Eso, estaba ahí pensando que era la amiga de Sonic y no es el amigo. Pero bueno, eh, un detalle menor. La cuestión es que él lo termina yendo a buscar a Sonic para advertirle. Me gustó la verdad esta justificación que le dieron de cómo llegó Tails porque es un super genio que crea un montón de gadgets y cosas que eh, lo ayudaron a identificar en qué lugar estaba Sonic porque además con esa corrida que hizo en la cancha de béisbol de la primera película la energía hizo como una señal hasta el lugar en el que estaba Tails y ahí lo encontró y a partir de ese momento lo ubicó y pudo ir hasta el planeta Tierra para advertirle sobre Knuckles. Así que me gustó esa justificación de cómo llegó Tails y de por qué llegó Knuckles también y de cómo llegó Knuckles junto con Robotnik. La verdad que en términos de historia, de guión, la trama, está todo bastante bien, bastante justificado, así que bien por eso. Y básicamente la película nos muestra a estos dos equipos si se quiere, Robotnik junto a Knuckles y Stone, en su compañero medio sirviente, fanático como lo llama él, que también estaba en la primera película, que le hace el cafecito. Y por el otro lado tenemos a Sonic junto a Taze, diría también que Tom y Maddie pero la verdad no aparecen demasiado, no hacen mucho, o sea tienen sus momentos pero no hacen mucho. De nuevo acá como lo mencioné en el episodio anterior cuando hablé de la primera película Esto de que el registro de actuación de James Martin está muy por encima de lo que tenemos en la historia Donde Tiene charlas ahí súper profundas y todo eso Y es como que después con un chiste de pedos es como que tenemos dos películas distintas dos registros completamente distintos, igual hay un chiste de, de pedos que me gustó, hay otro que no, pero ya me voy a meter con ese tema, porque fue mi gran problema con la película de alguna manera, y la historia es esa, tenemos a estos dos bandos, oh, spoiler alert, Knuckles se termina cambiando y va con los buenos porque Robotnik lo termina traicionando pero además las intenciones de Knuckles nunca fueron malas él estaba confundido y nada más quería la esmeralda por lo que sabía y por lo que entendía pero bueno, termina estando del lado de Sonic y de Tails y termina haciendo un SEGA Assemble hermoso contra los drones de, de Robotnik ya para el final y, y nada, cosas muy lindas de las que ya voy a hablar más adelante Entre lo en negativo y ya me voy a meter en este tema Que vengo anticipando desde el episodio anterior El humor en esta película En la primera no fue tanto un problema Pero acá creo que fue mi gran problema con la película En general la película se siente infantil infantil por momentos Nuevamente este aspecto de que tienen que saber equilibrar para que no sea por completo una película infantil. Y que no la tomen como eso. Pero ya con los chistes es como que... No sé, por ejemplo el de los pedos, que mencionaba recién los pedos. Me refería al primero que me gustó, el del bote, cuando están hablando, Tom y Sonic, sobre esto de que Sonic se escapó. Y ya hablaron varias veces sobre esto de ser héroe escondida, así que no tiene que usar sus poderes siempre para todo. Y ahí vemos el momento en el que Tom subió hasta la habitación de Sonic y le iba a llevar unos cómics cuando ve que había digamos un señuelo de un muñeco de Sonic mmm, falso, claramente. Y con una grabadora, se grabó Sonic a sí mismo para hacerse pasar por él, digamos, y también grabó unos pedos. Y bueno, como pasa en Los Simpsons con Homero... Que la grabadora empieza a repetir, empieza a repetir, trabajo muy duro como un esclavo. Bueno, el mismo chiste, se rompe la grabadora, se empieza a escuchar la voz mal y en el medio de eso se repiten los pedos. Y el chiste final es Sonic diciendo que tendría que haber grabado pedos reales. Ese chiste, o sea, no el final, digamos, pero eh, en conjunto, digamos, todo me, me parece divertido, qué sé yo. Pero ya el otro de cuando están en Siberia y hacen la traducción para poder hablar con la gente de ese lugar Que Sonic intenta defender a Tails de la gente que se está acercando Le traduce como que les advierto que no se acerquen porque me estoy pedorreando, algo así Ahí ya es como que oh, esto es muy de película para nenes, para que se rían los nenes y así hay un montón, no fui al de los pedos porque me acordaba de eso, pero hay varios momentos así acá es donde tienen que saber elegir o hacemos una película dedicada 100% para niños, niñas, niñas, o para gente un poco más grande no te voy a pedir una película sangrienta y clasificación para mayores de 18, no, obviamente que no pero tampoco tan infantil. Porque es eso la película por momentos. Es muy infantil. Y lo sentía. Como que no me esperaba que sea tan infantil. O sea, en algunas cosas sí, qué sé yo. Bueno. De hecho, es lo que me gustó de la primera. Que estaba en ese punto justo de ser infantil. Pero hasta ahí. Acá es como que ya demasiado. Mucho. Por momentos. Y... Hay que ver cómo la manejan para la tercera porque hay cierto personaje con cierta trama que es un poquito más oscura, digamos, de lo que podría mostrarse en una película infantil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejan eso, pero al menos en esta película fue mi gran problema esto de este tipo de humor, que cuando vi la película la segunda vez hubo chistes de los que ni siquiera me, me reí. O sea, la primera vez era como... baja bueno, Y la segunda... Hasta vergüenza ajena me daban Y nada, ojalá mejoren eso Porque la verdad que estaría bueno para, para una tercera película De la mano un poco con este aspecto De los chistes infantiles, del humor infantil De todo tan infantil en la película La actuación de Jim Carrey Además... De ser infantil por momentos, es bastante exagerada. Es como que, si en la primera le dijeron a Jim Carrey, bueno, haz lo que quieras con este personaje, total libertad, y lo hizo bien. Acá también, o sea, tiene muy buenos momentos, tiene diálogos que son como extravagantes y raros, pero que están bien para su personaje. Pero hay momentos muy estúpidos que realmente. No sé, me da vergüenza ajena Ahora me acuerdo de un par, no me acuerdo de todos Pero me acuerdo cuando habla con Knuckles Que le forma esas escaleras con los drones Y le dice La tierra es mi barrio, no sé qué Y se escucha como una música de rap de fondo Me dio vergüenza realmente ese momento Las dos veces, no la segunda nada más Las dos veces que la vi Y Knuckles, ahí me gustó como lo bajaron Como Knuckles, no entiendo nada de lo que dijiste Está bien me gustó esa salida, pero no era necesario llegar a ese punto Y el otro momento, que pelean Knuckles y Sonic En el patio trasero de la casa de, de Sonic, de Thomas, pero bueno, de Sonic Y llega Tails y atropella a Knuckles con el patrullero Y vemos a Jim Carrey haciendo esto con las manos, que había hecho algo parecido en la primera Como que las manos eran, digamos, robotizadas pero acá lo hace como con el gestito del emoji de, uh, ¿qué pasó acá? Y la cara de sorprendido. Y ya eso no. <ríe> en, encima esos dos momentos como que pasan muy cerca uno del otro. Y debe haber más, ahora no me acuerdo. Pero la verdad es que... Uh, se pasó. Es como que por un momento estuvo bien y ya después se, se fue. O sea, si... Tiene un techo, Jim Carrey Reventó el techo, lo explotó Y hay que ver qué pasa porque Me enteré que Jim Carrey mencionó Que esta iba a ser su última actuación Que se iba a retirar de la actuación ¿Qué iba a pasar? No tengo idea Por cómo termina su personaje en la película Tranquilamente se lo podrían cargar Y no lo estaríamos viendo más O sea, estaría justificado porque Por cómo terminó, listo Se murió y a otra cosa Pero yo creo que Robotnik es necesario para las películas de Sonic Así que, bueno, vamos a ver qué pasa Cuestión que, no digo que no me haya gustado la actuación de Jim Carrey Pero, uh, más o menos, hay momentos Como la película en general con este tema de los chistes O sea, hay chistes buenos, pero Si había un límite, lo pasaron Y se fueron a un punto en el que Se volvía todo bastante infantil y te daba vergüenza Bueno, lo mismo con Jim Carrey otro aspecto negativo Y acá La verdad que no sé qué pasó Porque en la primera estuvieron bastante bien con este aspecto Y acá No sé si es que no llegaron con el presupuesto Al meter más personajes Me hizo acordar un poco al chiste de Deadpool de Che, estamos acá en Fox Y en la mansión de los X-Men Y por qué no pone más personajes No alcanzó el presupuesto Bueno Los efectos Los efectos Por momentos están bien Pero por momentos Se nota ese croma Fuerte En Siberia cuando Ya que estaba hablando de Jim y Cuando Robotnik está en esta navecita Con Knuckles Y que está por venir la avalancha Y Robotnik está hablando Sobre la amistad que No sirve y eso El fondo Falso pero <ríe> Feo no falso, de que no me lo creo, falso y feo Y así hay varios momentos Hay momentos Donde la animación De los personajes de Sonic, Tails y Knuckles Es como que no me Terminó de convencer mucho, hay momentos muy buenos Pero hay momentos Raros, los anillos también Es como que No sé si en la primera En la primera creo que no se notaba tanto acá Si le prestan atención Es bastante raro Es bastante raro Um, y son errores O sea Raros Para una película Que Debería tener buenos efectos O sea, buenos efectos Y la verdad que Acá salieron mal No es que son efectos que Bueno Por ahí no se notan No, salieron mal En algunos momentos salieron muy mal Así que no sé um, Eso te saca la película Porque la verdad que necesitan ser buenos efectos a veces para que se vea todo bien y cuando son malos y te sacan de la película porque no parece una película digamos, ¿no? hay momentos que realmente, o sea la parte de este laberinto, de este templo donde estaba la esmeralda, está todo muy bien ambientado y ahí sí que la verdad que los efectos muy buenos, además tienen una pelea Knuckles y Sonic muy buena el momento en el que están en esta isla y encuentran con la brújula el lugar y toda la luz verde abajo del agua y cuando aparece esta luz verde desde el mar hasta el cielo y que se abren las aguas y... O sea, todo eso estuvo bien eh, pero hay cosas que... la verdad que estuvieron raras Y para terminar, lo último que yo destacaría como algo negativo dentro de la película es la duración Es larga O sea, al lado de la hora y media con un poquitito más de minutos que duraba la primera, a estas dos horas de película. Y se le fue la mano. A ver, la verdad que... Eh, le sobran. 10-15 minutos le sobran, tranquilamente. Con 10-15 minutos menos, se podría haber hecho una película buena, igualmente. Yo siento que hay cosas que podrían haber sacado Como toda la trama de Tom y Maddie en Hawái Que no sirve de mucho De hecho, ahí está el personaje de Rachel Junto con Randall, que tienen este casamiento Y bueno, por eso están en Hawái Después cerca de Hawái es donde está la esmeralda Y bueno, después eh, toda esta cuestión de que Estaban encubiertos los de Gang. Que eran esta organización. Que después de lo que pasó en la primera película. Se organizaron para poder detener estas. Eh, amenazas alienígenas. Y bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. Uh, pero. como que le alargaron mucho toda esa parte. Hay partecitas ahí que. No sé. Yo sacaría minutos. 10 minutitos menos. Tranquilamente de la película se podrían sacar 15 y estábamos bien pero bueno, no, no es algo tan grave tampoco, la verdad y de hecho la disfruté bastante la segunda vez así que, nada eh, si fuera un problema el tema de la duración al menos en mi caso ya la segunda vez me molestaría, en este caso no, así que bien, aunque repito 10, 15 minutos menos quedaba perfecta Ahora vamos a lo bueno, porque la verdad que esta película tiene cosas buenas para resaltar. Un punto fuerte, la verdad, un gran punto fuerte, es la historia. La verdad que la historia está muy bien. De nuevo, vamos a lo que pasó en la primera. No tanto al punto de que sea una historia sencilla o simple. Es un poquito más compleja. Tampoco es una locura, no es Interstellar. Pero tiene más cosas. Más aristas, al tener más personajes eh, se cuenta un poco de la historia de cada uno de estos personajes Y hay que involucrar a estos personajes de alguna manera en la historia que ya conocíamos Y la verdad que lo hicieron muy bien Para ser una película que la orientan para el público infantil La verdad que lo hicieron bien, el guión está bien, está todo bien, la trama La verdad que nada, en ese aspecto eh, me gustó, me gustó eso Yendo también por ese lado, lo que mencionaba de los personajes Al menos estos dos nuevos personajes que nos presentan, Taze y Knuckles Están bien desarrollados dentro de lo que es la historia, dentro de lo que se nos permite ver Empatizamos, la verdad, rápidamente con estos personajes Además de que de entrada son adorables, o sea, no podés no quererlos, no, no querer abrazarlos Incluso a Knuckles, que empieza como villano en la película lo querés, lo querés, ya cuando está leyendo el mensaje que están filtrando de Sonic hablando con Tom por celular, que empieza a decir punto, punto, punto, leyendo literalmente todo lo que aparece en la pantalla, lo querés, o sea, y más cuando se hace bueno, o sea, son personajes entrañables, conocemos sus historias, conocemos el bullying que recibía Tails por sus dos colas, que lo tenían como un bicho raro, y por eso toma como inspiración a Sonic, porque al ser también un bicho raro, vio que puede ser algo más. Y ahí se hacen amigos. Esto de Knuckles, que perdió a su padre en esta batalla en la que iban a enfrentar a Longclaw y quedó solo. Knuckles chiquitito, qué lindo. Bueno, exijo que veamos a Tails de chiquito, porque ya lo vimos a Sonic en la primera, con la florcita hermoso. Hermoso Sonic de chiquito Lo vimos a Knuckles de chiquito Con la lanza un poco más violento Pero eh, nada Muy tierno Y necesitamos ver a Tails Necesito ver a Tails Con unos anteojos gigantes Armando algo alguno de esos gadgets Ya de chiquitito Y ya si tengo eso para la tercera Yo feliz Pero bueno eh, La verdad que estos personajes nuevos están muy bien en la película, la verdad que, que me gustaron Y algo que me acordé ahora, esto de la motivación del villano que a veces se habla de No, pero la motivación del villano siempre es la misma de quiero conquistar el mundo y es como re básico Y a veces los villanos no están bien porque las motivaciones no son muy buenas Y todo eso que se habla a veces de los villanos en este tipo de películas Acá sí, o sea, él quiere conquistar el mundo Quiere que las personas, lo dice, quiere que las personas mantengan a sus máquinas y que las máquinas dominen al mundo junto con él. Pero me gusta que en un momento es como que él dice, bueno, quiero conquistar el mundo, el universo, el multiverso, y hasta ahí está. Creo que hasta ahí estaría. Me encanta que se ponga como su propio límite de, bueno, hasta acá llego, tampoco quiero conquistar todo, o sea, creo que hasta acá está. Esa me gustó, es un detalle dentro Lo sentí como que dentro de esta ridiculización del típico villano que quiere conquistar todo Él es como que se pone su punto cuando ya ve que todo es mucho Así que nada, un detalle que me acordé ahora y la verdad que me gustó Critiqué los efectos, pero la verdad que en otros momentos Como lo dije, una batalla entre Sonic y Knuckles que me gustó mucho En este templo donde estaba la Esmeralda Hay muy buenos momentos de efectos, la verdad que Yendo un poco de la mano con las escenas de acción, que también son muy buenas. Hay muy buenos momentos de efectos visuales. En general, prácticamente toda la película. Creo que hubo algunos momentitos en los que no me gustaron tanto los diseños de los personajes. O sea, los diseños están muy bien, pero hay momentos en los que se nota como que, mmm, acá la luz no está tan bien. ¿Qué pasó acá? Pero en general, a lo largo de toda la película, los diseños de Sonic, Knuckles y Tails son muy buenos, muy buenos, la verdad que... Me alegro de que hagan diseños tan buenos para estos personajes porque quedan bien en el entorno real, ¿no? Esto de mezclar animación, no la animación tradicional, pero este tipo de animación con personas, de carne y hueso, eh, digamos, live action con personas para... Que se entienda mejor. Es complicado llevar personajes de animación a live action. Y mezclarlos además con personas reales. La verdad que. Ni parece que fueran personajes de live action. La verdad que lo, lo, lo están haciendo muy bien. Ojalá sigan así. Porque van a introducir más personajes de este tipo. Y ojalá que lo hagan bien como lo están haciendo. Y en general. La verdad que me gustaron los efectos. Cada uno como con su poder, esto de que Tails vuela, Sonic va a velocidades increíbles y Knuckles que tiene estos puños con mucha mucha fuerza, cada uno con su efecto, con sus colores y con sus ataques y con lo que hace, la verdad que eso me gustó mucho. Eh, hay muy buenos momentos realmente, cuando se juntan para pelear contra Robotnik, que ya está en este robot gigante, cuando Sonic... Corre por el agua y va atravesando olas También un momentazo Esto que mencionaba de la pelea en el templo Entre Knuckles y Sonic Que también tiene un momento muy bueno Referenciando a los videojuegos Esto de la pantalla eh, De frente digamos Viendo cómo Sonic empieza a pegarle A Knuckles y lo hunde y lo hunde Y lo hunde. Y me gustó mucho eh, Además Sonic cuando se hace erizo Cuando se hace pelotita Replica el ruido de eh, los juegos Que hace como ese qué buen efecto de sonido que me mandé Pero se entiende, ¿no? Y me gusta mucho Así como replicaban los ruidos de los anillos Acá también eh, me gustaron muchos esos aspectos y, y la verdad que o sea Así como hay momentos en los que los efectos Son dudosos Hay momentos que son muy buenos Muy buenos Y bueno, los detalles Así como Critiqué un poco esto de las referencias, que por momentos son muchas y que por momentos cansan. Hay algunas que me gustaron, eh, la de la referencia al hombre malvavisco gigante de los cazafantasmas. Que de hecho es una referencia, que sigue a otra referencia cuando Robotnik hace su versión de sí mismo en este robot gigante. La referencia a la pelea entre la roca y Ben Diesel, es ese chiste... Ese chiste y referencia creo que fue de lo mejor en cuanto al humor. <risa> Nada, me encantó, me encantó. Eh, después hay varios más, pero repito, por momentos es como que ya tanta referencia, no sé, lo del Uber es como que... Uah, no sé si era... O sea, tampoco es un chiste que no era necesario, pero qué sé yo. Como ya meter referencia por referencia, por referencia, por meter, es como mucho. Pero bueno. Um, así como pasa eso, los detalles que referencian al videojuego me encantaron, así como en la primera. Um, me acuerdo que la segunda vez que fui a verlo al cine, fui con mi vieja y con mi hermano, y en el momento en el que Sonic va a rescatar a Knuckles, que está bajo del agua, se para un momento y toma aire, digamos, de una burbuja, y ahí yo miré a mi hermano, y mi hermano me miró y nos reímos. Porque recordamos un nivel del primer videojuego en el que tenías que ir por abajo del agua. Y justamente cuando te estabas quedando sin aire, tenías que hacer eso: esperar una burbuja para poder tomar ese aire. Y es ese, ese detalle. Ya a mí me encantó. Y así un montón de cosas. Eh, lo de la nave de Robotnik Que nuevamente se asemeja a la del videojuego en este caso se asemeja más por ser digamos esta nave más redonda el look del robot que también se asemeja bastante al look del robotnik del Eggman del videojuego bueno de hecho en un momento Stone está viendo distintos looks para Eggman y pasa por uno que es exactamente el look de Eggman en los videojuegos esos detalles la verdad que me gustaron muchísimo y bueno, en general todo eso. Pero antes de terminar, tengo que mencionar dos cosas. Primero, el Supersonic. Genial. Al Agradezco, claramente, no haberme spoileado ni esto. Ni la escena en post-créditos. Porque llegaba bastante manija para el estreno de esta película, pero no me estaba cuidando de spoilers. Porque. No, o porque no ha sido muchas cuentas en Instagram que se dediquen a hablar de Sonic O no sé, en general, igualmente con el algoritmo ya buscas un par de cosas de Sonic Y en la lupita te van a aparecer, así que no sé, me pareció raro Pero agradezco no haberme spoileado nada de eso y en el cine cuando fui la primera vez escuché gente que mencionaba después del de momento de Supersonic y después de la escena post créditos que se habían spoileado ambas cosas, algunos spoileaban una, otros spoileaban otra, pero bueno, qué gran momento, qué gran momento Supersonic, épico, realmente épico, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo además toda la escena, todo el momento de que salva a Tom y a Maddie que se iban a sacrificar con él cuando Robotnik con el robot gigante estaba a punto de aplastarlos y él sale con su color amarillo completamente poderoso y nada imponente genial me encantó y yendo a la escena post créditos eh, vemos a estos agentes de gang que están en el lugar en donde tuvimos esta batalla final entre el robot gigante de Robotnik contra Sonic, Knuckles y Tails todos los escombros están buscando a Robotnik se menciona que después de esa caída no debería sobrevivir vemos a Stone infiltrado entre los agentes de Gang, lo que nos da a suponer de que bueno si él está infiltrado es porque o está buscando algo más interesante entre toda esa gente o está buscando a Robotnik para que no lo encuentren los demás y poder llevárselo La cuestión es que ahí se ponen a hablar de que sacando a Robotnik del medio encontraron algo más Algo en lo que se estuvo trabajando hace 50 años En ese momento la gente que estaba cerca mío en la sala empezó a gritar Empezó a saltar, bueno, saltar en la butaca se movían Mucho De hecho la chica que estaba justo al lado mío Estaba completamente emocionada Y claro, yo no entendía Ahí es donde me di cuenta como que Claramente El fanatismo me superó Porque estas cosas no las sabía Y ahí sí Vemos que se Ve una especie de prisión Oculta Que sale a la luz y aparece, ya cuando aparecieron los zapatos, ya está ahí. Ahí sí me emocioné yo también. Eh, y me acomodé en el asiento. Y, y me preparé para disfrutar de ese momento de la aparición de Shadow. Que claro, no solo no me spoilé, sino que ya después de la primera película tenía ganas de ver a Shadow, a Knuckles, a todos esos. De hecho, de hecho me acuerdo que cuando salió el primer tráiler... De la primera película Pensaba en Shadow Como quiero ver a Shadow en algún momento Y cuando lo vi fue Impresionante Claro, hay cosas que yo no sabía Y por eso me quedé bastante afuera Pero después averigüé y Acá es donde tengo un poco de miedo Porque ya escuché gente Igualmente en la sala Que lo comentaba Y después averiguando un poquito más Para meterme un poco más de lleno en esto El temita de Shadow su historia es bastante trágica, es bastante oscura, en referencia a todo lo que ya vimos en estas películas, y hay que ver cómo lo manejan. Y acá también me agarro de esto que mencioné bastante en estos episodios sobre las películas de Sonic, de que son películas dedicadas a un público infantil. No lo digo yo, o sea, se nota en la película, más en esta segunda película, pero se nota, por ejemplo, en las funciones. Me pasó de tener que ir a funciones bastante tarde, de noche, no tan temprano, porque no había funciones más temprano. Había una sola función en un cine subtitulada. El resto, no les miento, más o menos 10, 12 funciones en el resto del día, todas dobladas. Que está bien, o sea, está bien que estén las funciones. Para la gente que quiere ver películas dobladas. Para la gente que quiere ver películas subtituladas. El tema es que ahí es donde claramente se nota al público al que apuntan. ¿Por qué tantas películas dobladas? ¿Por qué van al público infantil? Entonces claramente están metiendo a estas películas en ese mundo. Las están encasillando en películas para niños, básicamente. Que no me parece mal. Ahora de nuevo esto tendrían que equilibrar vamos a equilibrar entre una película más adulta y una película para niños que se equilibre y vamos a ver qué hacen en la tercera vamos a ver qué hacen porque ya en esta segunda o sea me gustó pero esto de los chistes esto de los momentos más caricaturescos de jim Carrey y más absurdos y más estúpidos en general no solamente de rogney sino entre otras cosas son más para la risa fácil de los nenes. Que no me parece mal. O sea, está bien, pero hay películas más dedicadas para eso. Yo siento que para la tercera. Van a tener que hacer algo un poco más. Serio dentro de lo que ya se nos propone. En las películas de Sonic. Así que espero que. Adapten bien lo que es la historia de Shadow. Porque. Es interesante. Es interesante. Conecta con Robotnik. Conecta. Con varias de las cosas que ya hemos visto en estas dos películas. Así que sería una pena que no lo hagan bien. Y que echen a perder todo lo bueno que hicieron con estas dos películas. Así que ojalá lo hagan bien. Y no digo que no hagan una película prohibida para los niños y las niñas que quieren disfrutar de Sonic. Pero que sepan equilibrar eso. Nada más. Y me encantaría... Me encantaría ya estoy pidiendo desde ahora, quiero <ríe> quiero varios personajes, me encantaría ver, o sea, así como en la primera, ya cuando llegó el tráiler de Sonic, quería de inmediato a Knuckles y a Shadow, ya para la tercera necesito <ríe> a Amy Rose y a Silver, los quiero los quiero Amy Rose Lo veo más posible Por algo que mencionó alguien en un video En Youtube De que no hay personajes femeninos O sea Está haciendo una película con muchos personajes masculinos Pero no femeninos Y Amy Rose es excelente Hay otros personajes femeninos dentro del mundo de Sonic Pero Amy Rose Ya claramente Es un personaje que apunta Bastante al público femenino Así que Estaría genial verla en la tercera parte y me encantaría Y bueno, Silver me encanta O sea, su color, su apariencia me encantan Y nada, ah, me gustaría verlo en, en esta tercera película No sé si eh, por cuestiones eh, de la historia de Sonic va a aparecer O tendría que aparecer, o no sé De hecho yo después de la escena post créditos de Shadow Me esperaba una escena post créditos más Pero con Amy Rose no fue así, pero puede que su personaje aparezca. Y nada, la verdad que... Ansioso de ver la tercera parte. Creo que me voy a meter de lleno... Con la serie animada de Sonic. Porque está en Netflix. No sé si está completa. Pero... Estaría bueno verla para meterme más en este mundo. Así que bueno. Por ahí... Sale episodio en el podcast hablando de esta serie quién sabe cuestión hasta acá mis opiniones de esta secuela de sonic que la verdad repito me gustó tuvo sus cositas que no me gustaron y que ya he dejado claras pero la verdad que en líneas generales es una película que disfruté por muchas cosas un par de detalles que me olvidé de mencionar entre todos estos detalles que referenciaban a los videojuegos los drones que tuvieron su modificación a esta forma de avispones en referencia a esos drones o robots que estaban en el videojuego. La verdad que cuando los vi me encantó. Y también esta referencia a los animales. Porque en la primera película vimos a Sonic rescatar a una tortuga. En una escena muy buena. Y la tortuga ahí temblando después de que Sonic la llevó a super velocidad. Pero acá cuando llega Sonic a la playa, después de atravesar estas olas gigantes corriendo, bueno atravesar una manera de decir, porque llegó un poco de casualidad a la playa, la cuestión es que se le acerca un cangrejo. Y esto no es casualidad, porque en el videojuego Sonic salvaba a estos animales, también salvaba conejos y a otros animales, pero si no me equivoco había tortugas y cangrejos, los salvaba de estas máquinas que tenía Eggman al final de cada nivel. Y que él, digamos de alguna manera, esclavizaba a estos animales. Los utilizaba para sus fines. No vimos referencias grandes a eso. O sea, de Eggman utilizando animales para sus experimentos y sus cosas. Pero puede ser que en un futuro sí. Y tenemos como estas pistas de Sonic, amigo de la naturaleza en modo vegano, full vegano, así que bueno, detalles que me gustaron y que ojalá eh, los mantengan e incluso los eleven un poco más para la próxima película y próximas películas porque es obvio que vamos a tener más películas, vamos a tener la serie de Knuckles, vamos a tener más series esto abre un universo genial y ojalá que siga siendo bueno como viene siendo hasta ahora estas películas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 Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después pues, de otra función. Gracias.